Vamos, cumpa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Y le quiero hacer un reto al candidato de GAN que bajo las circunstancias, en el lugar y la fecha que él considere conveniente, debatamos. Porque nuestra gente se merece conocer las propuestas de cada uno de los candidatos. Así que para que no hayan excusas, que él diga el momento, la hora, el lugar y que estoy dispuesto a debatir con él. Hugo, presidente, vota FMLN.